Ha llegado la oportunidad de montarte en tu vehículo soñado con la más grande y tradicional feria del país, Expo Móvil Bank Reservas 2019. Ven y elige cualquiera de nuestros modelos aprovechando los descuentos y baja tasa de interés. Cotiza tu vehículo nuevo o usado con nosotros, es fácil y rápido solo tienes que llamar al 809-242-8208 o escríbenos vía WhatsApp. Rápidamente nuestro equipo de asesores se pondrá en comunicación contigo para brindarte todos los detalles y enviarte la cotización. Visítanos en una de nuestras sucursales más cercanas: La Vega, Santiago, Santo Domingo o Punta Cana. Vega Móvil, con nosotros todo se puede.